La verdad es que los domingos nos conviene más porque los ciclistas que van pasando a veces consumen demasiado café.